Yo soy Naki Soto y esto es Dilo Bien, les he hablado de la importancia de construir un relato que es crucial en esta historia de construirlo. Que ese relato tenga un inicio, un desarrollo y un cierre. Todo ciclo de comunicación lo necesita y por lo regular nuestros esfuerzos se concentran en el desarrollo. Ahí metemos todo, láminas, imágenes, ejemplos, lo que sea, y se nos olvida la enorme importancia que tienen el inicio y el cierre. ¿Por qué es tan importante preparar un buen inicio? Porque es justamente allí cuando vamos a estar probablemente más nerviosos, cuando el asunto de presentarte delante de otros, se te puede ir alguna idea y entonces uno comienza como trastabillando de buenas tardes, eh, yo soy este, con eh, Naki. Estoy un poco nerviosa, pero... Ah, yo vine a hablar con ustedes de la importancia, eh, chicos, de hablar bien. Eh, primera lámina, preparen el inicio. La importancia de cómo arrancamos le puede dar un tenor muy distinto, no solo a la atención de los otros, sino a la reducción de nuestra propia atención. Y el cierre, también es importantísimo prepararlo porque ya vamos a estar cansados superada la responsabilidad de haber narrado todo lo que preparamos, por lo regular solemos concluir así como, bueno, y esto fue todo, así que, chévere, uh, uh, gracias por todo. Y se quedó esa historia así, y no, el cierre puede ser la extraordinaria posibilidad de decirle a los demás, Dos cosas, el reforzamiento de nuestras ideas clave, recuerden la importancia de preparar el inicio, el desarrollo y el cierre, y dos, lo que espero de ellos. Vuelvan y vean más videos de Dilo Bien, métanse en el patreon.com slash Naki lo que sea que haya preparado para ese cierre, pero que invite a tu audiencia a alguna acción concreta. Inicio, desarrollo y cierre, porque si vas a decirlo, dilo bien.